cosa más chingona que se anduvo vendando el buen Germancito con este intro que nos hizo de verdad me gustó un chingo está bien bonito buenas noches, bienvenidos sean a otro episodio más de La Tulpa de la Medianoche y esto que acaban de escuchar de intro es nada más y nada menos que una composición súper, súper chida de Germán Espino ustedes lo pueden encontrar en Youtube como Bert. Así ah, de Barba, and Music, eh, o con Memorias de una Nahual, Vera Music, eh, lo pueden encontrar. Tiene muchas cosas muy chidas y de verdad se lució con este nuevo intro. Entonces, si es que ustedes quieren darse una vueltita, conocer un poquito más de su música, él actualmente está haciendo cositas para eh, videojuegos y más, más, este, más proyectos. Y nos ha hecho siempre, siempre, siempre nos ha engalanado el poder reventarse eh, algunas piezas para nosotros, de verdad... Le agradecemos infinitamente todo ello y de hecho el intro original de Memorias de Nahual ya tenía un año que lo había hecho, ya tenemos un año haciendo todo este pedo y de verdad se lo agradecemos enormemente, un abrazo hasta allá, hasta Baja California, hasta La Paz, que es donde él se encuentra y de verdad, gracias, muchas, muchas gracias y bueno, bienvenidos sean otra noche más a esta Tulpa de la Medianoche, no estoy solo, conmigo está, y sobre de ella está un gato, conmigo está nada más y nada menos que quien le pone un poquito de sabor al caldo aquí, al desmadrito y muy seguramente ya le está contestando a todos ustedes. Bienvenidos sean y denle la bienvenida con muchos abrazos, con mucho amor, con muchos mensajitos y un chingo de gatos con ustedes. Aunque está haciendo caras que ustedes no le están viendo, pero está haciendo gestos bastante extraños. Con ustedes, la tía Clau. ¡Hola mis bebés! Ya los había extrañado y aparte ya tenía mucho que no, no los molestaba en el, en el chat. Y sí, como dice Dani, eh, Germán hizo esta canción en modo de cómo festejar que ya tenía un año que nos había compuesto la canción de, este, de Memorias de, de Nahual normal. y decidió meterle como más punch, más algo, más ¿Sí? sentimiento, más building más. Aparte como todo un artistazo que es, eh, cada vez se va reinventando más, va sacando nuevas cositas, va mejorando mucho sus técnicas, las cositas que va haciendo, él es maestro de música allá en, en La Paz, va mejorando mucho esto y él me dijo, ¿sabes qué? Este, quiero mejorarlo, quiero hacerlo, quiero reventarme algo chingón y hoy tenemos este eh, esta manera que nos engalana completamente por eh, crear este, este intro Aparte de que hay más canciones, porque sí, Memorias de una web no solamente tiene Estas canciones, sino tiene más, de hecho, él ya la subió, si es que quieren darse una vueltita y escuchar algunas de ellas, por el allá soundtrack no, del El soundtrack programa. de aquí. Eh, voy a preguntarle si ya la subió a... Sí, Spotify, ya la subió. Si para también... Bueno, hacer un, no sé si Spotify, Spotify pero sí a YouTube. A YouTube, pero para Spotify, para hacerle una lista y que aparezca en la partecita de abajo también para que chequen mucho, mucho, mucho oh, más sí. oh, del sí. buen germancito. Espino Verdugo, si quieren buscarlo también, está en Spotify también sí, en Spotify, es, en Spotify, sí, Spotify lo también encontrar. lo pueden encontrar como Germán Espino Verdugo y Yo ay, ay ay, viernes, de viernes, miércoles quiero que sea viernes miércoles sí. lluvioso, con frío lluvioso de nuevo, Dios bendiga la lluvia, Dios, Dios bendiga al señor Claloc, mi bebé precioso, y Dios señor bendiga Pablo. a los Tulpi Babies a los Tulpi Babies. Señor Don Patrón Tlaloc. Tulpi Babies. Aventuras. ¿Qué? Ay, se me olvidó. <risa> tulpi Babies. Aburridos no estarán. Tulpi Babies. Historias escucharán. Tulpi, tulpi, tulpi, tulpi. Tulpi Babies. En el episodio de hoy. En el episodio de hoy. Pues mira, francamente uh, hay un, otros podcasts que los he visto que preparan un chingo sus chacharitas y el podcast de esta nochecita, que, que como mucha gente nueva está entrando precisamente a través de algunas publicaciones que he estado haciendo, se ha unido más gente que no saben qué pedo con esto. Eh, Ese es un podcast donde hablamos acerca de cositas de terror, historias, anécdotas sobre todo de terror que nos han contado al raíz de 15 años de andar de pinches chismosos por ahí. Entonces... Justamente como, como esa parte del convivir un ratito, no echar desmadrito con ustedes Como sus cuates que están en una pedra, están tranquilos, conviviendo, chingándose un cafecito O chingándose una pizza y de repente un pendejo siempre sale diciendo Oye, ¿y por aquí espantan bien, yo soy ese pendejo, bienvenidos, me presento, mi nombre es Luis Daniel Me conoce como Daniel del Arte y estoy junto con la tía Clau haciendo este bonito podcast Sin embargo, las tulpas de la medianoche son eh, podcastitos chiquititos, pequeñitos en donde nos estamos preparando para el viernes, que el viernes es la transmisión grande. A veces por mami, por desmadre, las pinches tulpas de la medianoche se hacen muy grandes, se hacen muy extensas, se hacen muy largas, como cuando ves a Scarlett Johansson. Este, la cosa de todo esto es de que ahorita son historias pequeñitas, una, dos máximo, y a veces eh, echamos desmadrito con los seguidores aquí en el chat. Una vez que termina de hacerse esta transmisión, es, permanece un ratito ahí y después se vuelve a subir a YouTube y a Spotify, donde nos puedes encontrar de la misma forma como Memorias de un Nahual. Entonces, bienvenido seas, si es la primera vez que andas por acá, así es que gracias de antemano por estar echando desmadrito un ratito con nosotros. Y como ya escuchaste, aquí está la tía Clau, quien también está atendiendo lo que vienen siendo los mensajitos. Y el día de hoy, a pesar de que otros podcasts dicen, insisto, que están preparados y todo eso, muchos de nosotros no, no estamos preparados. Y hace rato en la mañanita... Aquí nos hace playback. Eh, aquí nos hace playback, exacto. Hace rato en la mañanita estaba pendejeando con varias chicharitas y me salió precisamente el recuerdo de la historia de lo que sucedió hace muchísimos años aquí. Bueno, no aquí precisamente. Bueno, sino como país sí, pero lo que se, se suscitó allá en una tierra gloriosa llena de muéganos, llena de cemas, yema, llena de chingo de cositas, pero sobre todo mole y mucha gente que se cae en la ciclovía, lo que sucedió en Puebla, en esa hermosa, gloriosa y ba batalla tan cabrona, en donde el mismísimo Ignacio Zaragoza dijo, las armas se han cubierto de gloria y manos les faltó papelarme la reata, a los franceses. Precisamente hoy, hace un chingo de años, eh, en Puebla se suscitó, se dio la batalla, que junto con los acapuastlas, junto con más bandita junto con los ejércitos de oriente comandados por gente bien pesada como por ejemplo Porfirio Díaz estuvieron defendiendo Papacito. la soberanía mexicana después de estar hecho una calabaza después de la reforma, entonces se dio se dio todo estos capítulos por allá y es una de las batallas que México sí pudo <risa> no se volvió el pinche chines mamadón y pudo darle su madre a los a los franchutes menciona aparte por pedos que tenían con los pasteles Y aparte eh, Díaz Digo Díaz este Benito Juárez había debido Debía una lana por ahí Entonces vinieron estos cuates y se reventaron su madre En México Pero fíjate que se dio algo bien curioso porque estos güeyes estaban confiadísimos Pero de verdad estaban confiadísimos Cuando llegaron, pasaron por cruz todo ese pedo Llegaron para acá porque fueron precisamente a Orizaba Estaban en Orizaba checando a ver si es que se rompían su madre no se rompían su madre. Cuando dijeron, ¿sabes qué? Esto chingó a su madre. Avanzaron porque iban a tomar la Ciudad de México. Y una vez que pasaron por Puebla, dijeron, vamos a darle su madre a Puebla. Porque Puebla es un punto muy cercano a México. En donde tenían uno de los bastiones más cabrones de todo eso. Y precisamente Juárez fue que el que ideó eh, realizar el ejército de Oriente con tropas de Oaxaca, con tropas de San Luis, con un chingo de más, más eh, parte del ejército, y los lanzó para allá para poder eh, darle su madre al contingente. Si no mal recuerdo, seis mil franceses estuvieron ahí en esa batalla, y nosotros, a base de aventarles tunas, a base de aventarles nopales, y a base de una estrategia bien chingona, y sobre todo por la pendejez de, este, de uno de los generales de Francia, pues se le dio en su madre, y hasta la fecha, al menos en Puebla, sí es... Eh, motivo de mucha alegría Si sí es motivo de mucho desmadre No sé por qué, bueno sé, tengo más o menos La teoría de por qué demonios en Estados Unidos Piensan que el 5 de mayo Es la independencia de México Y toda la gente allá sale con sombrerotes Guacamoles diciendo viva, viva, arriba, arriba no y, unos tacos muy Ajá, y unos tacos muy extraños Pero este <ríe> Se da esto en Estados Unidos Pero bueno, es otro pedo allá ya después les contaré qué pedo, y precisamente en ese, en esa parte muy bonita que sigue estando hasta la fecha, sigue estando los fuertes de Loreto y Guadalupe, en, en, esa partecita de Puebla, en la partecita alta de Puebla, donde pueden vislumbrar sin ningún problema todo lo que viene siendo Puebla, desde la entradita de una partecita de Mozoc, toda la parte de atrás que se ve de un poquito de atlisco, Toda, toda esa partecita de pola se llega a ver bien chingona, bien mamalón, es un sitio de verdad muy bonito para que ustedes puedan visitarlo una vez cuando vayan a Puebla, luego no se vayan a caer también ustedes. Eh, el asunto de todo esto es de que, fíjate, que platicando con más personas, que les encanta, les encanta, pero de verdad les encanta irse a dar la vuelta porque de verdad está muy bonito. La Clau no me dejará mentir que está con madre para ir a correr. Mm, sí, no, no. O sea, no, no te voy a dejar mentir. Ok, sí. Sí, sí, sí, como que, ah, ¿eh? sí. Ajá, yo también me quedo así de, ¿qué estoy diciendo? Aguanta. Sí. Sí. sí, está muy chido. Aparte de que hay muchos museos, aparte de que está todo eso, aparte de que están los fuertes, eh, hay un espacio muy chingo para poder correr, ¿no? Hay, hay, hay varias cositas que están por allá. Sin embargo, no a todas las cosas se han dicho. De verdad, no a todas las cosas. Se, se han conocido acerca de las eh, situaciones que se dan en Puebla. Ya hay personas que salen a correr allá. Sin embargo, la historia que les vengo a traer ahorita es precisamente respecto a este hecho. Respecto a este suceso. Porque resulta de que mucha gente murió. Mucha gente estuvo eh, muriendo eh, ahí en, en, en pues, la gresca que se, que se dio. Y una de las cositas bien interesantes que se da es de que en las cercanías... De los fuertes de Loreto y Guadalupe Hay apariciones de varias cosas También amén de que en los tiempos en los cuales Estuvieron haciendo las excavaciones Para poder hacer los recintos feriales Para poder hacer los museos Y poder hacer más cositas en esa parte de allá Estuvieron saliendo un chingo de cosas Del ejército francés Todavía Que murieron todavía por allá ya, ya no tanto cráneos o cosas así Porque digo eso fue mil este ay, ay pendejo. Ah, perdón. Eso fue hace un chingo tiempo. Entonces ya no, no, no correspondía directamente con todo, y en 1860 y algo, si no me recuerdo. Este entonces eh, ya por ahorita ya posiblemente sí llega a haber algunos eh, esqueletos. Posiblemente algunos detallitos por allá Pero ya por la tierra y todo eso ya debieron haberse ido Sin embargo hay muchas cositas que quedan Todavía de, de la parte de allá Y esto, esto, esto, esto Viene mucho, mucho, mucho A razón, de verdad Mucho a razón De que En una ocasión Estaba platicando con un, un, un Señor que llegó eh, Llegó por una vez ¿no? Eh, realmente llegó Regañando a alguien yo me acuerdo que estábamos junto con más gente en la Cruz Roja y de repente llega el señor y nos trae a su hija ya era más o menos medianamente noche y, y nosotros así de, ah, ok, señor que le pasó algo a su hija, déjela la canalizamos, dice, es que mi hija viene pedísima, mi hija mi hija viene pedísima cabrón. y sí, se veía que venía amputado el señor y así de, ok, ¿cómo es que sucedió? ¿cómo es que sucedió? Este, ¿cómo es que se, se, se dio todo este, este desmadre? y es eh, una situación pues que a mucha gente pues, se le va el pedo. Sobre todo con San Chamaco si quieren entrarle a la beberecua. Y es que no saben tomar las primeras veces. Se empedan a lo pendejo. Y esa fue la situación que se le dio porque era una chavita, era una chavilla. Entonces... ...se llevan a la chavilla y la canalizan allá... ...y nada más le iban a poner un suerito... ...le iban a poner una chingadrita para que se le bajara la peda, ¿no? Pero el señor estaba un poquito... ...pero de verdad un poquito muy... Um, uh, ...muy emputado... ...la verdad, o sea, muy cabronado... ...y decidimos calmarlo un rato... ...le dijimos, ¿sabe qué? Eh, puede estar un rato por allá con ella, discutiendo... ...pero eh, le sugerimos, por favor... ...de que no haga alboroto no haga más desmadre... ...hay más personas... De que, eh, que están allá adentro Y que esté peleando directamente con su hija Que se encuentra quizás no inconsciente Pero no se encuentra en las mejores eh, condiciones eh, Le podemos pedir que venga aquí al lobby esté ahí un rato O puede estar acá Dice, oye joven, eh, una preguntota ¿Dónde? este ¿Dónde venden? Son tabaco, un cigarrito le digo Ah, mira, aquí hay una señora, pues acá afuera Tiene una casetita, dele, ¿no? Y ya sale el señor y yo salí también por un fui por un agua si no me recuerdo y me lo topé y le dije buenas noches qué tal cómo, cómo está cómo se siente cómo se encuentra dice pues bien bien Ay, ya ni siquiera sé cómo cómo cómo estoy cabrón, me, me decepciona mucho mi hija la la la empezó a contarme un poquito de todo ello no que los jóvenes que ya la la la dice y uno que se que se que se rompe su madre cuidando algunas cosas como acá yo tengo aquí mi casa de este ladito por acá de acá en las faldas de este pedo pero pues a mí me toca eh, andar cuidando allá en Los Fuertes Le digo, ah, qué chido Dice, yo me llevo unas pinches espantadas bien cabronas Para que mi hija venga a hacer esas chingaderas Y yo así de ¿Espantadas? A ver, a ver, a ver, cuénteme Ah, entendí esas mamadas Y no, yo no. dije, ah, pues suena como a mi papá Pero, <risa> o sea, podría ser mi papá No, no, no esas, Estas espantadas <risa> okay. que, que dice, él y le, le comento, oye, este... Respecto a qué, qué, qué, a qué se refiere con esto de espantadas ¿Qué, qué, qué nos quiere comentar con esto Y dice, bueno, mira chamaco, no estás tú como para saberlo, yo como para contarlo Y así, no, sí, sí, sí, sí estoy, sí estoy, señor Coménteme, cuénteme, dígame ¿Qué pedo? Dice, mira, yo estoy trabajando, eh, pues allá arriba, ¿no? Dice, a mí me toca andar cuidando en las noches, todo eso Dice, junto con más gente estamos dando nuestros rondines damos eh, Algunos se quedan a velar directamente en el museo Otros andan dando sus vueltas por el recinto ferial Aparte que la policía va a darse sus rondines Dice, pero de vez en cuando eh, Uno tiene que quedarse por allá y empieza a escuchar ruidos Empieza a escuchar eh, algunas cosas que de verdad te hacen pensar Te hacen plantearte qué demonios es lo que se está escuchando Le digo, qué tan tan tan extraño es Tan, tan raro es la situación Dice, no, no es raro Pero te, te, te saca mucho de onda Le digo, ¿por qué? Dice, nosotros tenemos que identificar Cuando son balazos de fantasmas Y cuando son balazos reales Y yo así, digo, ¿balazos de fantasmas? Dice, sí, mira A determinada hora, los fuertes <risa> <risa> Así <¿Qué? ¡Bum! risa> <risa> se llama mona. Este, no, dice, a determinada hora cierran los fuertes, ya no pueden acceder carros y toda la gente que está allá, pues le dice, ¿sabes qué? 5 o 10 minutos se madre. Dice, pero más en la noche se escuchan balazos, pero tú lo escuchas de un lado y e inmediatamente cambias a otro lado. Dice, es raro. Porque, ¿te cuenta? Tú estás mirando para un lugar y de repente escuchas el balazo al lado izquierdo y de repente suena que reventó en el lado derecho como si hubiera impactado en algún lado. Dices muy de vez en cuando, pero a veces se llega a escuchar gritos, vamos al fuerte, vamos al polvorín. Es que, pequeño paréntesis amigos, detrás del fuerte sí sí se siente una carga medio rara y además de que es como la zona más solita de, del cerrito, ¿cómo se dice? ¿Del fuerte? Ajá. Ajá, o sea, a ver, Ajá. el fuerte es todo como el lugar, ¿no? Eh, no, hay dos espacios específicos que son el Fuerte del Lorte y el Fuerte de Guadalupe Hay uno que está más arriba Bueno, ¿cómo se llama la zona? Así en general Pues sí, es el Cerro de Guadalupe Bueno, en el Cerro de Guadalupe donde está el Fuerte, donde hemos uh -huh. ido Detrás de ese Fuerte está bien pinche pesado la carga O sea, no importa la hora que vayas Está bien fuerte porque de por sí la gente casi no pasa atrás A pesar de que haya como una como un caminito para los corredores uh -huh. O sea, casi no pasan no, está, no es tan concurrido como los demás espacios. Sí. Ya, se acabó el paréntesis. Eh, dice que en muchas ocasiones como hay, pues es una partecita que la, la habituaron para hacer boscosa y arbolitos, hay todo esto, se llegan a apreciar cosas ahí, se llegan a apreciar gente gritando, dice a veces escuchamos gente en caballo, dice cuando no hay nadie en caballo aquí. Dice, las únicas veces que entran caballos son cuando están checando algunas cuantas cosas que llevan al recinto ferial en la parte de atrás y todo eso. Dice, pero fuera de eso no. No, no, no, no, no, nada de eso. Dice, a veces uno está caminando o se queda por allá y puede hacia lo lejos escuchar cómo van los caballos trotando. Por este Cómo sería un ruido de caballo trotando. No me hagas hacer esto. <risa> ya lo. Este, dije. bueno. Uh, dice se escucha eso. Y no solamente eso, sino yo he tenido la oportunidad de escuchar, y dice, tal vez no solamente sea yo, no solamente sea, este, ¿cómo, ¿cómo decirlo? No solamente es que sea mi mente, pero yo estoy totalmente seguro, completamente seguro, de que he escuchado gente gritar, y no sé si maldecir, pero al menos un chinga tu madre, yo siento que es, pero en francés. ¿Y cómo se dio un chingato, madre? verdad? Este, bueno. Dice, he, he llegado a escuchar todas estas, eh, estas cosas y se me hace muy extraño. Pero nada tan extraño como lo que le sucedió a mi compadre, por el cual el güey se salió, inclusive hasta le dio azúcar. Y fue que yo entré a suplirlo. Y es un... <coughs> Señor, le invito otro otro tabaco, si es que usted me cuenta acerca de qué chingados pasó allá. Y me dice, mira, esto me lo contó mi, mi, mi compadre. Y la verdad, yo no sé si sea cierto, pero tal cual me lo contó mi compadre, te lo voy a decir a ti. Y yo así de, perfecto. Perfecto, ok. Adelante. Dice que más o menos, de verdad más o menos, eh, por la entrada, que es donde está, eh, pues... Lo, el monumento, el mausoleo no completo Bueno, no es un mausoleo sino el monumento Donde está eh, y Zaragoza Y están los cañones, y aparte de todo eso hay una fuente Dice, hay un acceso Más o menos por ese acceso, él llegaba Lo dejaba el de camión por allá Iba caminando por toda esa parte Tocaba para que lo dejaran entrar Y entraba directamente Y... <risa> dice, al momento que iba, que iba entrando eh, Dice, a veces... Por las fechas en las que más o menos él me comenta que se suscitó todo esto. Hace bastante frío. Dice, ya iba con su chamarrita y pues estaba haciendo frío, estaba rica la noche, no medianamente despejada. Y ya iba caminando para allá, a un paso tranquilo y atravesándose entre los, este, los jardines para poder llegar más rápido. Y dentro de estas cosas, dice dentro de los eh, árboles que estaban por allá. Él llegó a escuchar a algunos niños. Llegó a escuchar a niños que estaban aventando piedras. Y por una parte él se quedó así como que no mames, dejaron niños acá adentro. Y dice, él fue. Dice, ya estaba en su trabajo, ya a él le tocaba billar. Fue a ver qué pedo, a ver chamacos, qué chingas están haciendo y todo eso. Y dice que él, clarito. De verdad, clarito, cuando llegó a donde él sentía que estaban estos niños y andaban aventando piedras, él escuchó atrás de él, vámonos, ahí vienen los franceses. Dice, y él se, se voltea y se da cuenta que no hay nadie. De verdad, él se él se, este, se da cuenta de que no hay nadie más ahí. Y es cuando él se queda pensando así, no mames, qué pedo. Y dice, de verdad... Él empezó a sentirse como con esa pesadez de que hubiere algo ahí. Siguió caminando y dice, no, no quiso prestar atención. Dice, y fue cuando él pudo notar que se quedó totalmente en silencio el lugar. Totalmente en silencio. Imagínate estar casi a medio bosque, con algunas luces hasta el fondo. Quizás te ilumina un poquito lo que viene siendo las luces de la ciudad, pero es una miseria, dice que estaba medianamente nublado y por eso estaba haciendo frío, recién había llovido, entonces toda esta sensación que se va juntando y de repente, dice que él se sintió como lo que realmente estaba, se sintió en total soledad y se decidió... Eh, este Caminar, dice Yo yo decidí caminar rápido, rápido, rápido Para poder eh, eh, llegar a, a, a más arriba Donde hubiera luz, carajo O sea, tú, tú tratas de buscar un pinche lugar Con luz o algo así, con cualquier otro De tus compañeros que están por allá Dice, yo me fui para allá y de repente vi que Que, que un, uno de ellos, porque llevaba una chamarra Grande, dice, o oh, yo es lo que pensé Que tenía una chamarra grande Vi que iba para allá Y cuando me voy acercando resulta que no no era una chamarra grande Era un traje uh -huh. Y me detuve en seco Cuando vi Que tenía un gorro alto En forma como de, de Como de bombín pero rojo Dice son palabras que él me estaba describiendo Dice era como un bombín rojo Que lo tenía Y, y tenía algunas cosas Y tenía una mochilita cabrón Dice él cuando lo llega a ver Con la poca luz que estaba allá Dice, lo ve y se le acerca y el güey estaba altísimo. Dice, estaba muy alto. Y es cuando él se le acerca y le dice, oiga amigo, ¿qué, qué, qué está haciendo por acá? Y dice, él se voltea. Y es cuando intenta esta, esta persona hablarle. Pero al momento que se voltea, no tenía rostro. Lo que tenía rostro era un, una masa de carne completa. Y lo único que se veía era la mandíbula de abajo. Y que pese a todo eso intentó hablarle. Ándale, algo así. Algo así más o menos es lo que supongo. Dice que eso le espantó en chinga y salió para abajo. Dice, pero cuando voltea, cuando logra voltear, este el señor para irse para donde estaba la puerta, donde él ya había pasado... Es cuando llega a ver más gente. Es cuando llega a ver más, más personas que están vestidas igual, pero están tiradas en el suelo. Están doliéndose. Y es cuando él logra ver a lo lejos a un perro que está parado en dos patas. Siguiendo, dice, una persona que venía con sombrero y con un chaleco y que venía con, con una arma de estas de las que tienen una, una punta enfrente, se refería a una bayoneta. Okay. Dice, el perro venía tras él, el perro venía caminando y se venía eh, haciendo sonidos como si estuviera jadeando bien cabrón. Dice, él a lo lejos logró ver que esas personas que se iban arrastrando, esa, esa persona que tenía el sombrero, que tenía el chaleco, un chalequillo... Iba enterrando la bayoneta en los cuerpos Una y otra y otra vez Y el perro dejaba de estar en dos patas Bajaba y empezaba a lamer la sangre Se levantaba otra vez y seguían con otro Dice eso, le llenó de un pánico Súper cabrón Súper pesado Intentó llegar a la pinche puerta Pero el güey se desmayó ...tanto fue el desmadre que... ...más o menos como una hora y media después... ...sus demás compañeros lo encontraron... ...y se lo llevaron... ...dice una vez que... que, que lo llevaron... ...le dijeron varias charitas ...y el güey ya no quiso regresar... ...según él... ...hasta diabetes le dio al, al cabrón... ...preguntando con... ...más compañeros de él... ...que ahora son mis compañeros... ...dice a nadie le ha tocado ver tantas cosas, o sea, alguien ha visto más cosas, alguien dice que ve personas ahí, personas disparando todo eso pero nadie le había tocado ver tantas cosas tan feas como eso y hay alguien por ahí que le llegue a contar esa misma historia alguien un poquito más especializado en estos temas de este de cosas sobrenaturales le comenté y le dije, oye, y esto y esto Dice, ah Dice, mira Cuando tú vas a pelear, cuando tú vas a la guerra Lo haces con honor, cabrón Lo haces con honor Y vas a pelear por algo que crees justo Pero no te pasas de verga Dice, cuando tú te pasas De cabrón Y haces cosas que van en contra de todo eso Dice, hay criaturas que lo disfrutan pero a cambio de varias cosas. Dice eso que esta persona vio. No sé si tú quieras creer que haya sido el diablo. Si quieres nombrarle el diablo, adelante. Si quieres nombrarle que es una deidad que estuvo por ahí, que disfrutó de todo esto, también adelante. Pero esas personas que logró ver, son personas que estaban siendo castigadas. Y tal vez, tomando en relación que primero escuchó unos niños... Es que esos soldados que están castigando hasta la fecha Mataron niños inocentes Y lo que están pasando es que están reviviendo día a día O noche tras noche Su muerte Y aquel perro disfruta con la sangre todavía De aquellos cabrones Que hicieron su desmadre En aquella batalla de hace tantos años ¿Cómo la ves? Está intenso, digo pues si es su propio infierno, pues ni pedo Hay que pagarlo Y de hecho no cierran tan temprano Los, los fuertes, ¿no? Los cierran dos tres tardes, ¿no? Mm, pues sí Depende de la, de la época Ahorita supongo que la han temprano por COVID Pero sí, ¿cómo ves? Yo quiero ir a ver cosas Ah, no, de, de que te permiso Llevemos de a, péndulos a Y huijas y la, este, no tu, tu sí. varita es de saurio vamos a buscar agua, güey. <risa> pues fíjate que... En, cómo es así? De, no me dio risa. En Amazon sí <risa> las venden. No, sí. La, las, este, de, las varitas de ¿la metal. Varitas, ajá, de metal uh -huh. Para poder buscar, pero no sabría decirte cómo funcionan en específico. Al menos que yo haya probado, experimentado con esas Bueno, madres, según no. yo a lo que mi, mi conocimiento de, de, este, de paranormal en la tele es, o sea... Hacia, hacia adentro es un sí y hacia afuera es un no o sea si se cruzan es un sí uh -huh. y si se hacen para afuera es un no o sea puedes hacer preguntas básicas con sí y no sí y no uh -huh. pero no son para buscar cosas no porque sí los he visto algunos algunos por campos este energéticos se okay. supone pero este básicamente es así como de si se empiezan a mover es así porque aquí hay algo pues sí, la mierda, se está moviendo esta chingadera. Uh -huh. Y es que se supone que no pueden hacer ningún movimiento porque se supone que los van agarrando así con los puñitos. Exacto, son las varitas de radiestesia. ¿Ah, sí se llaman? Sí, las venden en Amazon. Están como en 600 pesos. Yo una quiero una así. caja fantasmal o cómo se ¿Está llama. Está súper cara. Amigos, hagamos copera, y nos divertimos entre todos. Bájalo, si es que alguien eh, encuentra una cajita fantasmal y se echan cópera, eh. Y la pueden agregar, creo que están en Amazon, si la agregan a la, a la wishlist de Amazon. Este vamos, ya, ya sé quién, quién se animaría sin pedo, vamos a un pinche este panteón, chinga su madre. Sí. Sí, sin pedo, la usamos. ¿Sí? La, la usamos en vivo. Para ver qué, qué, qué sale, que sale. Qué jala. Pero, pero que sea chida, que sea chida, no como las mamás decir, tenemos esta aplicación en el teléfono para ah, sí, no. o como la, la mamá de ese de TikTok, de este es un campo en el cual puedes ver. El, la el, la, ¿cómo se llama? la temperatura de las personas y lo vas pasando por acá y de repente te sale, si sí, es que hay un fantasma, no es cierto señores, con estos teléfonos no se puede eh, checar esas cositas porque para eso se necesita infrarrojo y se necesita otras madres para saber la temperatura de las personas es un filtro, es un efecto que busca formas ese, ese filtro de TikTok no funciona así, no. no no señores, no esto se descontroló es doble, ah no, ya no, eso no a la madre sin trascender pues es que matar niños no, es otro pedo los franceses están en un butle de, de sufrimiento de sufrimiento por ojéis. este que si sabes francés muy poco las varitas de radiestesia estilo este la de extraño normal extra normal uy oui, uy oui. <risa> <Quedan> de vuelta. <risa> vamos a ese lugar dios a poco ichi ah no ichi es de veracruz, ¿veracruz? de veracruz ah, está okay. haciendo un chingo de calor por allá eh, me imaginé a la tía tiañi Sí, yo, o sea, yo sí soy bien curiosa O sea, hasta con un este péndulo de... ¿Cómo se llama? Cuarzo De cuarzo me... me así, este, uh, vamos a ver, está moviéndose ajá. ¿Qué significa? Ni puta idea, pero se está moviendo eh, de, de hecho es que sí O sea, no es cierto Sí Hacia la derecha, hacia las manecillas del reloj Es sí Y hacia, hacia lo contrario es no O sea o sea, ya, lo, lo pones allá, lo alzas Y haces pre una pregunta y empiezas así uh, uh -huh. uh. También okay. es como preguntas muy De sí o no chinga su madre, llevamos dos lápices ahora le Charlie, Charlie, ponte a chambear, cabrón a eh, ver, le, este Dice eh, Ernesto Fuentes Díaz Eso me recuerda, por ahí escuché una historia Que en los fuertes, en épocas de Semana Santa Un niño cayó en algún hoyo de los túneles Que están por todo el cerro Y nunca lo encontraron Sí, no, aparte de verdad Hay túneles en, en esa parte ...donde en lo cual se andaba trasladando de hecho el lugar está muy cabrón está muy pesado pero eso es un tema bastante grande y que yo creo que podría sin problema recibir su su propio este memorias dice no Espinoza si buscas que por qué te dice por qué te dice entre más se mueve es donde está más pesado y así le preguntas cosas te contesta bueno más o menos es lo que funciona dice a ti el Flores yo voy así tendría una razón para ir a un panteón que no sea dormir y platicar. Cuentan con mi cooperación, dice Ruti Cava. ¿Qué es eso? Vamos, yo voy. Pero el tío muerde pompis en los panteones. Sí, se dejan. No es mi pedo que se dejen. Dice no pinos así un spirit box. Yo jalo al panteón a huevo. O sea, Pago por wey. Si hay spirit box que, que están ahí en Amazon, están algo caras. Bueno, a mi parecer están algo caras. Pero este. Si es que alguien dice, pues jalan, nosotros sin pedo nos aventamos a, a, ¿Sí? a, a algo así. No las hemos comprado precisamente porque si sí, las siento un poquito caritas y porque habíamos estado en un momento de la pandemia en el cual pues no habíamos podido hacer ni madres, pero pues en cuanto se dé la pinche primera oportunidad, chinga su madre, la andamos utilizando. <risa> dice, este solo le falta vender fotos de la pumpi mordida del maigo. Huevo. ¿Te muerda la, la nalga? Otra vez. ¿Te muerdo la nalga? ¿Otra vez? ¿Te muerdo la nalga? Bueno. Ah, ¿o okay, que otra vez te la muerda Ah, yo pensé que lo volviera a decir. ¿Te muerdo la nalga? Otra vez. ¿Te muerdo la nalga? Es así como de... No entendí. Bien, bien. La tía ñi como Sakura Cap -Captor, sí. Pero versión pachona, y suavecita. <risa> versión pachona, qué bonito ¿en serio se mueve el péndulo tía Clau? qué intenso, sí, pues de por sí también los cuarzos mueven energías y absorben y todo eso de hecho yo estuve a punto de comprar un péndulo de cuarzo y Daniel no me dejó no me dejaste comprarlo no, no, no, porque en ese momento estábamos en unos sitios muy culeros ahorita estamos aquí más tranquilos no hay pedo, digan de cómo la Spirit Box y también hago que el INE coopere de mi última quincena Ay, se fue la señal en mi rancho, apenas regresé Los túneles secretos de, la, de, de los que llaman Hace dos años abrieron unos al público Pero todavía no abren todos Sí, eh, están abriendo muchos Uno de ellos inclusive fue el Puente de Bubas uh -huh. Que está muy cerca de la, está, del Ángel Guardián Y está muy bonito ahí en la 5 de mayo Si tienen oportunidad de darse una vuelta por Puebla Véanlo, está muy cerca del Parián, Entonces suben tantito, ven artesanías, ven cositas ahí se va, Pasan por un camote, ya saben, cosas chidas Dice Dani Najera, el man de las, del Spirit Box va a varios cementerios, una vez fue a un hospital psiquiátrico y las sinfonías le decían, según era una mujer, que qué bueno que había ido, que hace mucho no había con quién jugar, y él le preguntó que dónde estaba y ella le decía que atrás de él, y cuando tomaron una foto térmica o algo así, si se ve algo detrás de él, está heavy Oye, pásanos eso, yo pásanos, quiero ver. Pásanos eso, mándanos por, por inbox ahí, sí, sí, sí. El, el, el chismecito completo. Dice Safi que pone 500 pesos para Ay, la wey. Spirit Box. <risa> Muchas gracias, Safi Pepe. Sí, Danina, habíamos quedado que, antes de lo de la pandemia, que se iba a hacer un recorrido nocturno en la Ciudad de México. Eh... Ir en bola yo creo que no nos va a evitar que salgan un pinche ratero, nos queda bajar la desmadre también, hay que saber moverse, no, hay que saber dónde dónde poder moverse y sobre todo que todos regresen a casa con bien. Porque de no nos sentiríamos a gusto Por ejemplo, si es que echamos desmadrito de repente ¿Saben qué? Pues ya nos, nosotros ya nos vamos a la chingada y todo eso Y ustedes tienen tengan que este que Hacer un traslado bastante feo, ¿no? En algún lugar Un poquito más céntrico donde poder platicar Todo eso, donde poder echar desmadrito, sería súper chido Nada más en cuanto mejoran las cositas Yo creo que podríamos estar aventándonos Eso como un, a chingar a su madre la pandemia Este, vamos a a, a escuchar ¿no? un, un, un en vivo, escuchar historias de terror Y no solamente conmigo, sino con ustedes Porque sé que ustedes también tienen mucho de que, que poder contarnos De hecho este Era lo que estábamos checando Y el semáforo aquí en el Estado de México ya es amarillo Amarillo Y en el, la Ciudad de México es naranja todavía Ok, no, habría que ver con, ¿Sabes dónde como... estaría chido? O sea, a lo mejor no muy tarde Por eso por aquello de que pues está medio frito Pero ahí en este En el de las tres culturas Ah, en Tlatelolco, la Plaza de las Tres Culturas, uh, uh. Vas, vas a querer revolver este... Digo, es, un, es, es un espacio abierto, y pues hay gente, y... Primero la matanza de Tlatelolco, después el desmadre de los este, de los alumnos, y luego el desmadre del terremoto, está bien pesado allá, está, está muy cabrón allá, y el último bastión, Tlatelolco, cuando fue la calle de Tenochtitlán. Cuando saquearon el mercadito. Sí... Con el Spirit Box de repente escuchas a los taxistas. Ay, bebés, muchas gracias por quererse aventar a lo de la, en la cooperacha estaría súper chido. La neta, a mí sí me gustaría experimentar, o sea, como que sí me da un poquito de culo, pero me gana más la curiosidad. Es como que vamos a ver qué pedo con esto. Y así. Imagínate a alguien que sigue teniendo eh, banda, bueno, radio de banda civil. Ahí en, la, en los edificios de Tlatelolco Y nos ve todos en bolita que estamos ahí pendejando ahí Y el güey puede mandar señales y con que Hola, hola putos Dice Ana Ugarte, A mí me interesaría el tour de en Cholula Porque también hay túneles Pues bueno, es que quién sabe qué tan buena y bonito esté todavía Cholula, porque fuimos una vez Y como que, bueno, aparte de que no había nada abierto Pandemia Ajá, este, como que tampoco me llamó mucho la atención Como dice Dani, había muchos bares Ahí estaban por quien lloraba Ya cálmate En Cholula hay más moridos. Sí, en Cholula porque fue el, el desmadrito de la matanza que se aventó ahí Cortés y, y compañía. Pero fue a petición de ciertos cabrones. La tía quiere ver cómo navajean. que si está muy pesado ahí en Clatelolco, o sea, en cuanto a seguridad? Pues, o sea, por una parte sí. O sea, si, yo... si, si estamos todos en bola, pues qué chingo, ¿no? Por eso yo decía que no muy tarde, o sea, tipo, no sé, como entre las 3 y 6. O sea, que todavía como que hay luz. Pero tampoco es muy tarde. Uh -huh. Sí, algo tranquilo Ojalá que sí, ya andaba jalando a mi hermana y mis primos para el recorrido Pero cuando esté el ambiente chido para que se haga, ahí ya estaremos Sí, de hecho hay muy poca gente que sabe que al menos ahí en la Alameda Central Por ejemplo, si es que se hiciera en la Alameda Central Estaban los quemaderos muy cerca de donde se cayó el hotel eh, Regis, Regis uh -huh. Estaban los quemaderos de la Santa Inquisición Ahí nomás. Dice, vamos a Tlatelolco, sí está heavy ahí. Ay, son bien, son sacados, huevo. Que ahí, ahí en Tlatelolco y en contra esquina de todo eso estaba un lugar bastante tétrico que olía a sope. <risa> <risa> nah, Dice muy... Itzi Bebe, siempre, la la siempre culo, nunca en culo, pero nos encanta sufrir. Te apoyo, tía Iñi, a huevo. Y a todos mis amigos friquitos, los extraño. <risa> Se nos vaya a posesionar estilo Estolas. ¡Ay, no he visto el video de Estolas! Se me olvida este, checarlo en la página de las estulpideces. <ríe> Estulas. Ah, es. por cierto, existe la página de las estulpideces. Es una página no oficial, pero hasta ahí nosotros estamos echando desmadrito ahí. Así se llama, las estulpideces. Eh, si alguien puede poner el link por ahí también. Eh, si es que quieren añadirse o unirse, es un grupo no oficial de fans para fans. Eh, donde echan desmadrito, comentamos dos que tres chacharitas, ahí andan eh, compartiendo memes y todo eso, por si es que quieren unirse ahí anda el, el, el grupo de las estupideces, les damos la bendición les bendecimos un chamaco, ahí andamos Dice Noé, de hecho tl Tlatelolco está pesado a toda hora ¿Ya ves? Sí, eh, es raro porque cuando estábamos en un momento buscando DEPA por allá había, eh, si no mal recuerdo en el Segunda Mano, que era la página uh -huh. decían muchos de esos que eran departamentos de Tlatelolco y de preferencia que las personas que rentaran no fueran este cómo ah, se llama se juega la palabra sí que no fueran creyentes de fantasmas bueno que no creyeran en fantasmas que fueran escépticos escépticos ah. exacto que fueran escépticos dice Andrés de Jesús Jiménez Cupul oigan y Chispita Chispita existe Chispita es amor Chispita existe ¡Chispita! ¡Es amor! ¡Chispita vive en sus corazones, tipi babies! Ahí está Chispita. <ríe> Sánchez Mar dice pregunta, oye, Daniel, ¿es cierto que aquí en Oaxaca hay una casa embrujada que la gente va a visitar por las noches solamente para sentir la adrenalina de que los asusten? Me comenta que está ubicada en una localidad de Oaxaca, pero no recuerdo el lugar. Es una casa que ocupan también para cultos satánicos. Sí, es una hacienda. Se encuentra por ETLA. Dice J. Iván Huerta, en el barrio del de, de Artista se escuchan voces y en Cholula, donde está la... Iglesia de San Miguel es una curva Donde seguidos Se estrellan y es porque el diablo Que tiene San Miguel Posando se mueve en lo que Es lo que cuenta Ok Estoy en modo señora con el cel conectado A la bocina de, de FAMSA okay. hace un chingo Que no escuchaba de FAMSA este, okay. También en el museo de las Intervenciones está denso el ambiente ¿Dónde está ese de las intervenciones? El Museo de las Intervenciones está justamente enfrente, amor. Eh, ¿Ves dónde vamos a comer alitas? A un lado hay un museo, que es donde está el chango con el banjo. ¡Ah! A un lado y... Ese es C. ¿Y por qué nunca hemos entrado? ¡Ah, no, mentira! Ese es el de la tolerancia y respeto. El Museo de las Intervenciones fue uno que está cerca de Coyoacán, donde fuimos también, donde hay unos eh, este, cañones afuera. Es ah, un parquecito. Es de las intervenciones. Ya. Ya ves, por eso se hacen los chismes Las únicas zonas pesadas en México Es lo que se encuentra entre el río Bravo y Guatemala okay. <risa> entre, el río, entre el río Bravo y el sumacinta Está pesado paranormalmente La telolco a todas horas Pero la hora que está medio pesado Es cerca de la, de la hora cuando fue la matanza Entre 4 y 7 pm O sea, la hora que yo dije más o menos <risa> Ay Dios tengo un buen llegue de, de, de horarios Dice, oye Daniela, es cierto que aquí en Oaxaca hay o sea, Ah, sí, sí, sí, sí, perdónenme. Yo tengo ganas de ir a Tlatelolco He ido muy pocas veces a la CDM -X, CDMX Y la verdad sí, tengo curiosidad de ir Dice Itzi Vive Y dice Elisa Elizabeth Ah, sí, es cierto, en la Alameda tenemos en corto Donde estaba los quemaderos Y donde cayó el registro El Regis Supongo que completó el, ah, okay, okay, el regis Dice, sí, la presidencia municipal, las estupideces, el mejor nombre claro después de la Débora Milanesas. Miren que si rentan barato en Tlatelorco me aguanto dos o tres exorcismos al año con tal de tener un techo que no sea el de mis papás. Créeme, es que, bebé, no lo vas a aguantar. que está bien pesado. ¿Qué chinga quieres? A ver, ven acá. Este, este, no. no. que coma cacao. Eh, es que sí, hay muchos lugares que están muy baratos ahí por, por Tlate. Pero sí te, te cuentan historias media raras y pues ahorita con la escasez de agua que está viendo en la Ciudad de México, sí está Menos. medio pesado. Tío Dani, tía Clau, mándenle saludos y un beso en la tatema a mi esposa Leti que me escucha en la casa mientras estoy trabajando como estúpido. Ja, ja, ja, que ya le gustaron las nahualadas, aunque le dé ansiedad y miedo en la noche. ¡Saludos pues, a Leti! ¡Un saludo a Leti! Besitos en tus Tú eres sí. la de los besitos en la panama. Eso. Un saludote, Leti. Este... Dice Ernesto Fuentes, ¿qué tan sentido, tanto sentido tiene que los cuerpos de los estudiantes de Tlatelolco lo usaron para emparedarlos en las paredes del metro para pagar la cuota del señor de la zona? Hay muchas, eh, muchos teoremas que están diciendo precisamente eso, que muchos de los estudiantes y que muchos de los cuerpos de los estudiantes fueron utilizados para rellenar partes del metro. Y otros fueron llevados, si no mal recuerdo, a los hornos del ejército. O sea, algunos sí fueron aprovechados, dije, Algunos. carnita gratis. Sí, se pudiera decir que sí. Oye, tío Dani, ¿hablarás en algún momento de los Nahuales primi primigenios? ¿Los primigenios? Uy, es hablar de, de historia antigua, pero sí, sí, sí, sí. Yo creo que se le podría dedicar un, un uno completo para hacer honor al nombre el, de, de Nahuales. Dale amor al rabio. No, oh, qué chingas, madre es lo que están diciendo que según por eso no se ha caído nada del metro tal vez en la línea 12 hizo falta eso que emparedaran gente que empareden a los pinches es que si se dan de cuenta de que, que desde o sea que desde un inicio como que esa ese tema de la línea 12 como que nunca iba a quedar es que siempre escuchaba siempre algo tuvo de la pedos. línea 12 era que tenía, tenía problemas pedos. y todo es así eso así como de ahora sí se va a estrenar, ahora ya no, eh, hubo parte. problemas que se esto, ya no porque aparte las lluvias afectaron. aparte de que pesaban un chingo más, digo, por el tipo de riel que estaban llevando. En vez de meter rueda neumática, como casi todos, eh, se metieron rueda de este, de tren. Está bien pesado todo eso, por metal. Dice Melanie Perf, Persever, Persephone. Persever. Ma este, Maigo, ¿puedes hablar de la mala vibra que se siente en Tlatelolco, aunque sea de, o sea, de día? Quiero oír. Eh, es que ha sido Tlatelolco un lugar de encuentro en donde han sucedido un chingo de desmadres horribles que ha acordado la vida de muchas personas, desde la matanza de Tlatelolco, insisto, desde los eventos que suscitaron eh, con los estudiantes y luego cuando fueron los derrumbes a través del, del terremoto. Entonces, uh, todo eso se ha juntado, es una zona increíblemente pesada y, y no se ha podido liberar gran parte, de, en teoría, gran parte de las almas que están allá. Entonces, es un, un desmadre complejo. Dice... Nos debes la historia del niño del tren Y pues será para Memorias de un igual, porque Ya nos quedan unos cuantos segunditos Minutitos más bien Pues ya, y ahora sí ya, acabamos no. con los mensajes Eso Dice Yara, que empareden a los pinches políticos Que estaban a cargo de ese entonces No, mija, pues la estamos es, es un desmadito, vamos a ver los peritas Que se van a andar eh, re, bueno, Realizándose Esperemos que todo llegue a un, una, una Justa justicia de verdad, eh, es una, una pena algo bastante lamentable no que haya sucedido, que se haya suscitado. Eh, hay personas que debieron haber llegado a casa, hay personas que debieron no haber pasado por esto. Sin embargo, supongo que las diligencias van a eh, correspondientes van a hacer que salgan los culpables o el culpable. Pero es una cadena completa para todo esto, pero es ahondar todavía todo eso. Eh, hay culpables, sí. Hay alguna persona que va a tener que pagar por todo esto, evidentemente. A ver si no... Le tapan el ojo al macho, pero pues desgraciadamente se dio esta situación. Mucha gente desde el 2015 creo, 2015, 2017, ya estaba reportando muchas fallas con todo esto. Gente que decía que se cimbraba las cosas, gente que decía que de verdad sentía que se iba a caer esa madre y pues se, se puso más feo con lo del terremoto, pero pues miren cómo, cómo fue a darse. Al menos eh, por un rato... Van a tratar de buscar a ver todos y esperemos que llegue la justicia y sí, sobre todo la pronta resignación a las personas que desgraciadamente perdieron a un, a un ser querido, un familiar, a un miembro que de verdad eh, debía seguir estando ahí, ¿no? Y como todo, regresaban a, a casa después de la chinga, después de trabajar regresaban a casa, solamente querían llegar a casa. Entonces está muy cabrón todo eso y de verdad esperemos que, que se haga justicia respecto a estas cosas. Dice Noé Espinosa. <coughs> Perdón. La línea 12 fue construida para trenes de rodadura neumática, pero a alguien, se le ocurre, se le ocurre, a alguien se le ocurre la gran idea de meter trenes férreos. Sí, es lo que te comenté. Y aparte de que pesan un chingo más. Ok, dice, ¿has escuchado la leyenda urbana que se incendió a propósito la Filmoteca Nacional porque ahí había grabaciones de alta calidad de la matanza de Tlatelolco? Sí, hubo una temporadita que estuvieron diciendo eso, inclusive que estuvieron a punto de quemar los estudios Churubusco. Eh, eh, en afán de quemar todo eso, pero sí, precisamente la, la Cineteca Nacional se quemó gran parte de todo eso y un sí, registro sí. histórico de muchas películas que todavía estaban por allá. Desde los eh, originales de allá en el Rancho Grande, que fue la pe primera película sonora aquí en México, y soy yo -ño -ño por saber esos datos. este, Pero había muchas películas que se quedaron directamente en esa parte de allá, inclusive las peticiones que hizo Estados Unidos para poder eh, sacar películas que fue del Cine de Oro eh, en México. Porque recordemos que el cine de oro en México se dio a raíz de la Segunda Guerra Mundial porque Hollywood no tenía nada para andar creando y le inyectaron lana para que en México se produjeran cosas. Por eso, a raíz de todo eso, se dio esta explosión de, de desmadres. Pero sí está la teoría de, de ese pedo. Dice Brenda Karina, hola tíos, le podrían mandar un saludo a mi hermano Robert, que le hice que lo hice fan del podcast y casi termina de escuchar todos los capítulos de Spotify. Saludos desde Baja California. Un saludo Saludos a, a Brenda Karina y a el hermano Robert. El hermano Robert, un saludote y a Brenda, un saludote, un saludote, Badía, fuera de este cuerpo. Este, y a Brenda también. Dice Abdiel Flores, las cosas no salen bien en México porque seguro está construido sobre un cementerio indio. <risa> sí. Dice Safi, ¿alguna vez me contaron que la Telolco está tan pesado porque era un centro ceremonial importante cuando los mexicas y pues y pues en un, en un punto energético muy cabrón? Se comenta de que en algún momento eh, los mismos dioses dijeron, ¿saben qué? No nos está gustando ese sacrificio y pidieron algunas cuantas cosas diferentes. Y al no responder de la misma forma porque se sintieron eh, no atacados, sino se sintieron no complacidos, dijeron, ¿saben qué? ahí quédense con su pinche pueblo, nos vamos. No quiero esta de la. Ajá, Hay un, un, unos escritos, tendría que decirles específicamente de quién fueron, pero que decían esas cosas, inclusive hasta Octavio Paz decía, güey, la primera traición en México no fue por parte de la Malinche ni nada de eso, la primera traición fue por parte de los dioses el haber abandonado a su pueblo. Dice Noé, de hecho fue cierto porque algunos organismos or internacionales de derechos humanos ya estaban pidiendo esas cintas y lo único que se hizo fue que se quemó. Uh -huh. Bien... Bien, este... Ajá, eso Dice Felipe Rodríguez, supongo Oye, tío Dani, ¿hay alguna manera de saber qué tipo de dueños o dueños es el que tiene esas tierras o parte de esos terrenos en lo que se debe ofrecer un sacrificio u ofrenda? Habría que checarle Ah, por cierto, mi recomendación hablando de este personas muertas y todo eso Vean, nada es, lo que pase, nada es lo que parece, o algo así, sale la morra güerita de Mean Girls, la de, ah, oh, puedo meterme mi puño en la boca, o oh, sentir, okay. puedo sentir cuando yo, cuando va a llover, o cuando está lloviendo con las boobies, este, Amanda, no sé cómo se llama, no sé apellida, pero está buena la trama, está buena la película, pero el final no está tan chido, así que no se depriman por el final, pero la película es muy buena en sí, así que se les recomiendo, está en Netflix. Dice Franco Adrián, hola tío Danja y tía Clau, después de 14 días por fin me llegaron mis llaveros y stickers, me tenía que, me tenía con el pendiente porque voy a regalar uno, ay ah, qué qué bueno que llegaron qué bueno que ya llegaron, este, dice Estrella Arce, aquí en mi pueblo, aquí en Oaxaca por mi pueblo le llaman darle su cuota a sangre al lugar, para cuando hacen obras grandes, eso pasó cuando empezaron nuestras carreteras, el INGE hizo caso omiso y desde que la hicieron ha habido muchos accidentes, afortunadamente hace un tiempito que ya no, según esto el lugar ya está satisfecho. Eh, sí, de ahí también salió el desmadre de lo del puente Calapa, que es la división de Tehuacán y Oaxaca, y más adelantito hay uno que es el, un, un paso, un túnel, que está más adelantito, que está bien pesado Esa madre se cayó un chingo de veces y se comió muchísima gente este, El diablo abajo de los puentes Del metro y mi pinche sal más que Oigan ahorita Que están distraídos atrás en los relojes de los tíos para que no termine el podcast <risa> okay. Este, Pero qué se va a hacer Los dioses hacen lo que, lo que quieran Por eso son dioses Y si sacrifico a la familia de al lado Que me cae mal regresarán los dioses Es que depende a quién se lo vayas a sacrificar Dicen que si no le ofreces alma, él solo se las cobra. Por eso en algunas carreteras o algunos edificios pasan accidentes seguidos. Eh, los argumentos de las pelis del cine de oro mexicano suelen ser profundos y hasta las taquilleras de Lola, de Lola La Trailera, tienen mejores efectos que las modernas. Y no veo a nadie diciendo que estén mejor las novelas que las películas. Sí, Amanda Seyfried. Sí, es ella. Hablando de personas muertas, ayer estaba viendo fotos post-mortem o momento mori, están muy interesantes. Oh, no manches, esta Dalma, Dalma me regaló un libro de post-mortem y puta, está hermosísimo, neta se los está recomiendo. Muy chido. Y no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero mañana subo otro post porque lo había compartido en las historias del Instagram. Entonces, este para que lo chequen y lo puedan este pues adquirir si es que pueden y está muy muy padre. Dice, yo tengo un chismecito que me contó una maiga hoy. Me comentaba que hace tres días estaba durmiendo en su amaquita y que en la madrugada escuchó a la famosa ave que anuncia el mal agüero. Dice que le saca de onda porque hace unos cinco años le pasó lo mismo y unos días después falleció su abuelita. También me decía que hace unos meses toda su familia vio como un árbol de la casa se llenó de zanates, cuervos, ...que empezaron a grasnar feo... ...unos tres días después falleció el primo de su papá... ...¿cómo se llama la película? ...se llama... Eh, ...las cosas no son lo que parecen... ...o algo así... ...está en Netflix... ...apenas la subieron... ...no tiene mucho... Eh, aún, ...aún no recibo mis llaveros... Eh, de mentira Bebé... Eh, ...ve checando tu guía... <coughs> ...a ver cómo van... ...si sí, hacía falta un sacrificio... ...para que ande al 100... ...ya lo tienen... Películas, las, las apariencias de las cosas Creo, ajá, algo así es, más o menos Eh, fui paramédico De esa zona, chale que Es que ya voy, que saliéndome de bañar Aborten la misión, ya se dieron cuenta Pues ya ves que el chavo que dizque que vivía con otros debajo Del puente sobrevivió eh, de Monterrey uh -huh. Oye, el cine mexicano es chido Hasta el doctor que Es el de Ficheras Ah, el de Ficheras, el ratero de la vecindad está Chingona Ahora por me, fin puede meter tarde Me recuerdo a Alfonso Sayas y hablo el Mimo bonitos y Bonitos no. no es lo que parece los Este No, esa no es No, no, no es los de los ilusionistas Sale esta Amanda Freight, Algo así dijo este Noe eh. okay. Como que voy bajando mi que No la voy a cargar Ajá, Hola Tia yo hola Tia Dania Hola Azul Bebé y ya, ya quedamos con los comentarios Y bueno chicos, ya listos para que sea una hora de transmisión Nosotros les agradecemos mucho por haber estado junto con nosotros en esta micro, bueno, pequeñita, entre comillas, transmisión de la Tulpa de la Medianoche Les agradecemos haber estado con nosotros y recuerden que nos andamos viendo el viernes en Memorias de un Nahual Estas transmisiones van a volverse a subir a Spotify y a YouTube Recuerden darse su vueltita por nuestros canales oficiales inclusive por el... Grupo de las estupideces que es el grupo donde pues, echan desmadrito toda la gente que sigue estas transmisiones, que sigue estos podcasts y no se olviden de también seguir a la tía Clau en sus redes sociales que son en Twitter como Stars Cherry y en Instagram como Clau Cherry Stars, el Stars con Z. Y a mí como Luis Daniel Cabrera o como danjael Art, ya saben, ahí andamos cualquier cosita, ahí nos andamos viendo. Y efectivamente eh, mandamos un, un, un abrazote y una fuerza enorme para nuestros carnalitos, nuestros panitas, nuestros hermanos de Colombia, que le están pasando muy cabronamente. Entonces, eh, de verdad esperemos que en, en la medida de lo que se pueda a poder ayudar o aportar algo en lo que necesiten, en difundir el desmadre que se está suscitando, en, dif en difundir todo lo que lo que se pueda pasar. Yo por ahí estaba realizando un dibujito, espero mañana poderlo subir. Y se den cuenta de algunas cuantas cosas que están pasando. A aquel lado Colombia está combatiendo. Colombia está fuerte en, en, en todo ello. Y no se van a dejar. Porque nuestros panas son chingones. Y Latinoamérica chingona. Ha sobrevivido a estas. Ha sobrevivido a más. Y seguirá sobreviviendo. Porque son, son unos cabronzazos. Y bueno, nosotros nos despedimos. No sin antes decirles que los queremos un chingo. Y nos vemos el día viernesito. Besos en los ves bebés. Descansen y chispita existe, chispita es amor, chispita existe, chispita es amor, chispita vive en sus corazones, te vive, Eso. Fuerza Colombia, nos vemos chicos, un abrazote, cuídense.